Mi madre pidió refite caldo y le dieron su caldito porque le gustó mucho el caldo. A mí también me lo trajeron, a este el mío. venimos al restaurante sí. Sí Señor Sí Señor de, de la cadena de Mr. Frogs de Señor Frogs y nos dieron de entrada un cantito de camarón unas jicamas zanahorias por donde y pedimos la tradicional si vienes a Acapulco tienes que pedir yo es de por acá es refresco el de restaurante bueno, leímos los comentarios, pero también vean la vista la vista es muy pobre de, de toda la bahía y el lugar está bonito es como está decorado eh, con, el, con el estilo mexicano con algunas frases creo que en la tarde ahorita apenas abrieron es la una de la tarde pero en la sí, atardecer, nochecita se debe poner bastante bien este es el lugar? Vamos, vamos reseñando conforme nuestra experiencia nos los va dictando. A ver, de una vez, díganos. Está muy rico. Vamos a empezar. La Maris viene cruda. Ya se, ya se proyectó. Ahora nos trajeron los deliciosos totopitos, dos salsitas y un poco de pan. Y refil de caldo. Ah, sí. Maris pidió refil de caldo y le dieron su caldito. Porque le gustó mucho el caldo. A mí también me lo trajeron, este es el mío. Y ya le trajeron su plato a la Maris. Me había pedido unos taquitos de camarón y pescado, los pedidos surtidos. Y miren nada más. Así se castiga la Maris. A ver, el, el, pues la degustación. Esta salsita está bien rica, la roja. Mm. La degustación. Lo recomendamos. Tips and Travel lo recomienda. Uh -huh. Ahorita vamos a ver el plato que pedimos. Voy a ver qué Y digo, mi fileta a la talla. Yo me pedí un filetito a la talla y se ve bastante chévere. Bueno amigos de Tixandraven nos estamos despidiendo del eh, sí señor de Acapulco y nos gustó la comida, estuvo bien, el precio en total fueron $500 pesos, más o menos entre los dos, eh, y eh, al final pues pedimos dos camarones, taquitos de camarón, una yol dos jolis y un pescado eh, a la ah, botella, talla, un filete a la pantalla y fueron $500 pesos económico no es, pero bueno, pues ya, la vista este, lo vale, eh, y nos dijeron que hay otro que es el, el Charles, Carlos el Charles, que está en la isla, eh, bueno, este está aquí, ya quitaron los estado en la costera, para que vengan y nos den su opinión, si han venido a este lugar, díganos, déjenoslo en los comentarios, saludos. Eh, lo mejor, lo, lo más lo más padre, pues es la vista, ¿no? O sea, como que para ya venir a despedirte a Acapulco, muy recomendable.